¡Hola, crowdfunders! ¿Os imagináis tener un gran éxito con un proyecto? Mmm, yo no sé si me lo imagino. Pues yo sí, Mirad la entrevista de hoy. Pues estáis de enhorabuena, porque hoy tenemos un par de cracks en este canal de YouTube. Vamos a entrevistar a los cracks de Plax un proyecto increíble, además me ha salido una rima, los cracks de plaques, un proyecto increíble de juegos de mesa que ha tenido un éxito brutal, pero veremos la importancia de empezar la importancia de dar los primeros pasos la importancia de la humildad la importancia de trabajar con constancia el momento eureka cuando uno dice voy a por ello, existe o no existe cómo es ese proceso, y también cómo uno bebe de sus raíces su familia y decide emprender o quizás no tiene nada que ver con todo esto vamos a verlo en una entrevista increíble que os va a dar como siempre un montón de claves para vuestros proyectos y recordad si queréis tener muchas claves para vuestros proyectos cada semana es muy importante que os suscribáis al canal y también que le deis a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo y ya aprovecho para decir que si os gusta el contenido de hoy por favor le deis un fuerte like a este vídeo porque me ayudáis a mejorar y a crear contenidos como el que estáis viendo ahora mismo y ahora como siempre os digo si os apetece vamos a por ello Bienvenidas y bienvenidos al canal de Vana con YouTube Hoy tenemos un par de cracks Los cracks de plaques, como ya habéis visto en la intro Me salen ya las rimas como nada Muy, muy, muy, muy Importantes para mí, ¿de acuerdo? Como consultor, como persona Pues haberles encontrado, la verdad es que ha sido una gran alegría Porque tener gente así, con una energía Tan bestia, creando proyectos Y realmente con una humildad enorme Y también muy importante, viendo que es algo posible Para todos nosotros y nosotras Es inspirador, pero bueno de una forma bárbara, ¿de acuerdo? Vamos a ver realmente cómo, y esto es muy importante, se puede crear un proyecto de 0 a 100 y realmente que este proyecto te dé de comer, sea un proyecto que tú puedas implementar y con ese proyecto, pues, seguir adelante y, pues, poder vivir solo de eso. Esto es muy importante para muchas personas hoy en día. Estamos pasando momentos complicados en Europa, en todo el mundo y es importante que la gente vea que con nuestra propia creatividad somos capaces de lanzarnos a esta economía nueva del siglo XXI y sea autosuficientes, así que vamos a ver esta maravillosa entrevista que tengo un montón de ganas, pues, la compartamos que estemos todos juntos ahí, pues compartiendo este momento muy bonito con ellos y aprendiendo un montón y como siempre os digo, lo haremos gracias a la ayuda de la red de redes y hoy también de Skype 3, 2, 1 Bueno, aquí estamos, por fin tenemos a dos personas importantes para mí en mi trayectoria profesional también personalmente porque cuando empezamos a colaborar ya había buen rollo y ha seguido el buen rollo durante... Todos estos meses eh, han tenido un reciente super éxito, como os decía en la intro y, y hoy, bueno, les tenemos aquí para que nos cuenten un poco toda su trayectoria desde una perspectiva personal y bueno, intentar también tomárnoslo como siempre con un poco de informalidad y como una conversación entre amigos, ¿no? Así que nada, si podéis chicos, lo primero que me gustaría es que os presentaréis brevemente y que presentaréis el proyecto también brevemente para que la audiencia se sitúe, ¿no? Que ¿Quién mejor que vosotros para hacerlo? Así que adelante. Bueno, pues nada. Primero de todo, mil gracias por, por, por invitarnos a esta charla informal. Por nuestra parte también estamos encantados de, de trabajar contigo, del, del rollo que tenemos. Y nada, nosotros somos Plax como empresa. Yo soy Jordi, es Aritz. Eh, y bueno, todo empezó como, como una broma entre amigos, que, que nos picamos a ver si podíamos eh, hacer un juego que en su momento Aritz vio por redes sociales, pues, pues mejorarlo, darle una forma bonita. Y bueno, pues crowdfunding a crowdfunding, un poco durante la entrevista lo comentaremos. Eh, hemos montado una empresa que a día de hoy pues eh, nos, nos mantiene. Sí, estamos viviendo de, viviendo de ello y viviendo de algo que, que nos gusta, y creemos que está aportando valor a la sociedad. Y, y, y bueno, cada día aprendiendo un montón, disfrutando y, y bueno, y eso, y trabajando mucho. Sí. Estamos muy contentos. Al final para mí eso es la definición de éxito, ¿eh? Poderte dedicar a algo que te gusta, y, y realmente te apasiona, ¿no? Y a partir de ahí, los días pasan de otra manera, parece, ¿no? Como que los días te pasan Exacto. mejor porque haces lo que te apetece, ¿no? Es aquello de tienes un jefe o una jefa, que tal? Un trabajo que no te acaba de motivar, que no encuentras qué estás haciendo en la vida. Y contarme un poco vuestros orígenes como persona. Es decir, ¿en vuestra familia esto de emprender se entiende? ¿Es algo que en vuestra familia es de toda la vida? ¿Es algo muy nuevo porque vuestros familiares no, no emprenden? ¿O, ¿O cómo es un poco la situación de cada uno? Eh, en mi caso, por ejemplo, mi padre sí que puedo considerar que, que ha sido emprendedor, ha montado su negocio también con, con otro socio y bueno, tiene una empresa de diseño de interiores y, y lo mismo, empezó desde cero, mm -hmm. empezó trabajando para, para otra empresa y luego se, se montó lo suyo. Y entonces, bueno, en ese sentido me, me siento un poco pues reflejado, ¿no? Eh, Montar lo mío propio, eh, con, con un amigo, ¿no? eh, compartir una pasión. Y, y trabajar cada día en ello. En mi caso ah, ha sido sí. así. Qué y bueno. en mi caso parecido. También mi padre eh, bueno, estudió veterinaria, montó su, su propio consultorio. No le fue de todo bien, ahí fue su primer fracaso. Entonces se dedicó como a veterinaria pues, para otra empresa. Y en un momento dado, pues un negocio familiar, y mi abuela le propuso si lo quería continuar. Es una, una carrera totalmente distinta a lo que ha hecho hasta ahora. Entonces, en este caso también emprendió porque se, se puso en un charco que, que no había estado. Y, y ahora sí a día de hoy sigue con esta empresa. Así que también la figura de, de emprendimiento, lo que se sufre, lo que se disfruta, la, la hemos vivido un poco los dos. Pues mira, coincidís conmigo porque en mi casa eh, mis padres son emprendedores. Y además emprendedores no en el sentido este de Silicon Valley. No, no, no. O sea... Personas que se fueron de Argentina para, para llegar aquí a, a Barcelona y, y empezar un negocio de cero, hicieron de todo, ¿no? Desde tener un bar, a trabajar en una inmobiliaria, al final montarse su despacho, ¿no? Y para mí eso es emprender, es tener un sueño, tener un objetivo y, y conseguir trabajar de lo que tú quieres dominando tú un poco tu jornada y tu, y tu día a día, ¿no? Que es fundamental. Hay gente que cree que lo que dices tú, ¿no? Que emprender es Silicon Valley y crear Google. Para nada. Exacto, para nada. Lo que haces tú, tu propio negocio, con tus propias reglas y, y pues, que no se sé, no sé conseguir un trabajo para ti, que sea Exacto. una pasión. Y también con valores, que ah, de eso ya, llegar, ya llegaremos a los valores porque tenéis una marca con valores y esto es súper importante también, ¿no? Para sentirte a gusto. Sí. Si, no, si no hay, digamos, algo acorde con tus valores y no puedes estar a gusto emprendiendo en algo que no, que no está de acuerdo con lo que tú sientes, ¿no? Al final. Total, total totalmente. Eh, sí, de Argentina, mi padre también es argentino. ¡Qué bueno! se vinieron para el País Vasco. Pues mira, lo acabamos de descubrir ahora en el vídeo, pero sí, sí, es así. Y fue algo muy. Sí, a ver, es que claro, en, en toda España hay un montón de, de inmigración a argentina, ¿no? Y, y claro, al final nos vamos juntando, ¿no? Y claro, los que ya somos de la generación siguiente, pues ya estamos completamente integrados, ¿no? Totalmente, claro. qué bueno. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuál fue el momento? Si es que hubo un momento eureka, porque a veces no lo hay, pero quiero un poco rebobinando, ¿no? O sea, haces tu escolarización, haces tus estudios, que si queréis contar un poco la trayectoria a nivel de estudio, estudios. ¿Y cómo fue? ¿Empezasteis un primer trabajo y luego fue un momento eureka? ¿O ya directamente os lo montasteis estando estudiando? ¿O cómo exactamente fue ese proceso de ahora quiero emprender y lo voy a hacer? Eh, bueno, en mi caso, eh, yo empecé empresariales. ¿no? Acabé el bachillerato, empecé empresariales y siempre me ha picado la vena la emprendedora, siempre he querido montar algo por, por, por, por mi cuenta, ¿no? Y entonces, bueno, mientras estudiaba, monté, monté algo con, con unos amigos, una, una aplicación para, bueno, para, para eventos y salir de fiesta y demás que, que fracasó, pero bueno, aprendí un, una barbaridad, eh, conocí un montón de gente, hice un montón de networking y la verdad que me, me valió muchísimo la pena. Y Jordi, bueno, ahora contra él, pero Jordi mientras estudiaba también hizo algo... Algo por su cuenta, se montó un e-commerce en su sí. día, la, debe hacer ya como 6 o 7 años, fue a acabar la carrera y entre que, que buscaba trabajo, yo he estudiado ingeniería en diseño industrial en, en Elisaba, en Barcelona, y bueno, me gusta mucho el producto, diseño el producto y en su día me inventé como un marco de fotos que no existe. Y monté como una web, como un pequeño e-commerce. Me acuerdo que tuve un pedido orgánico que, que me emocionó muchísimo. Bueno, bueno fue ya... brutal eso. ¿no? En plan, ¡oh! ¡Tengo el pedido! No, pero sí que fue una buena experiencia y lo mismo que Ares. mucha Mucho conocimiento y mucho valor saqué de eso. Y luego ya, en mi caso, me, me dediqué a estar tres años en, en la, la, la multinacional VIC, la de los bolígrafos. Sí. Y bueno, aprendí también mucho. Vi una rama que creo que es necesaria verla, por lo menos en mi caso, pero no me gustó. Y fue un poco también lo que el gusanillo, ¿no? Que siempre hemos tenido, Aritz yo, de montar algo, pues cada uno hizo lo suyo, lo inventó, no salió. Y paralelamente nos, nos formamos a nivel profesional para otras empresas y vimos un poco lo que no queríamos y al final descubrir lo otro, ¿no? Porque también es importante. Bueno, yo voy a destacar que entre el que fracasé… O entre... yo cuando fracasé estaba estudiando terminé mis mm. estudios, estuve en Startups trabajando, perdón, y luego, pues, surgió, surgió lo de, lo de Plax con, con Jordi. Qué eh, bueno. bueno es que hemos estado trabajando en otras empresas, eh, aprendiendo, sabiendo realmente lo que no nos gusta también, que eso es importante. Total. Y lo que no queríamos para, para el resto de… bueno, de, o para los próximos años, ¿no? Queríamos montar algo, pues, por, por nuestra cuenta y, y, bueno, por suerte, apareció la, apareció la idea. <risa> El momento, sí. justo, el momento justo. Es muy sí, sí. bueno lo que decís porque yo creo que más que suerte fue al final un cúmulo de, de experiencias que fuisteis buscando los dos, ¿no? Y fue más una consecuencia de todo lo que ibais buscando entre vosotros. Y, y también me gusta, y es muy bonito, la historia de amistad que tenéis, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tengo muy buenos amigos, y exceptuando, por ejemplo, Joan Boluda eh, o, o Alberto González, con los cuales emprendido, pero con Juan es un poco vuestro caso en el sentido de que primero fue amigo y luego compañero de emprendeduría, ¿no? Que esto es lo bonito, ¿no? También lo otro lo es porque te haces amigo mientras emprendes, pero quiero decir, es muy poco habitual que los amigos acaben emprendiendo y se sigan llevando bien y todo vaya fantásticamente bien, ¿no? Eh, normalmente ya lo sabéis, historias de socios que se enfadan ahí a patadas, desgraciadamente, ¿no? Y está súper, súper bien eso y, y muestra de que sois compatibles y que de, en el fondo lo ibas buscando uno a otro, ¿no? Decir, oye, vamos a hacerlo juntos porque esto parece que vamos a cuadrar, ¿no? Es que yo, en ese sentido, eh, soy de los que piensa que para empezar un proyecto, yo en mi caso, solo empezaría con una persona de realmente confianza. Porque, bueno, es que lo estoy viendo, ya que al final pasas cada día con, con esa persona, horas y horas. La, vamos, eh, lo ves más que, que a tu familia, ¿no? Entonces, al Totalmente. Final, ¿Tienes confianza o realmente eh, puede haber problemas serios? Claro, por, por, por la parte de llevarse bien, que es importante, el, el clima, pero también por, por la transparencia, ¿no? El, el no tener pelos a la lengua para decirnos los dos lo que pensamos y que al final es lo más importante, que, que sí. la comunicación sea transparente porque si no te quedas cosas, luego van haciendo bola… Y eso es, eso es lo peor, entonces de primera lo decimos todo y lo arreglamos. Si tienes claro que primero es la amistad antes que, que cualquier proyecto, que cualquier Total. dinero que puedas ganar, si eso lo tienes claro, nunca habrá problemas. Mira o sea, yo de hecho, pones eso, sí, sí. Uh -huh. mi primer socio digamos formal cuando monté la plataforma de crowdfunding fue un gran amigo mío. Y lo que pasa es que duramos poco tiempo porque la transparencia y la honestidad que nos teníamos nos hizo decidir en ese momento separarnos, porque él tenía su trabajo y dijo oye, chico, mira, no, yo no puedo seguirte el ritmo, tú vas hacia un, hacia un destino y yo no puedo seguir. Y fue fantástico, porque es una amistad que mantenemos, que estamos súper bien juntos, pero si, hubiera, si no hubiera habido transparencia, se hubiera liado, porque es cuando los típicos desacuerdos, no, ah, tú me dijiste, yo te dije, yo trabajo 50 horas, tú trabajas 5... Dices, uy, mal rollo, ¿no? Y es súper importante. Vale, pasar tiempo, o sea, pasar el día a día con, con una persona que realmente no le tienes el 100% de confianza o no estás 100% cómodo, al final eso o peta o bueno, o, totalmente, o realmente totalmente. No, no sale bien. Y el momento y no de grecas, el fracaso, es decir. Sí. sí. Perdón, perdón, Didi. El, el fracaso también lo hice con, con uno de mis mejores amigos y mm. acabó la cosa perfecto. Que vamos, que lo, lo sigo viendo casi cada día y, y todo genial. Como, como tú dices, por la confianza que hay y, claro, bueno, y porque también como. Por como sois, eh. Porque también hay gente que tiene orgullos, historias, que. que, que les hacen enfadarse, ¿no? Y, y luego ponen en riesgo amistades. O, o se acaba a, a, arruinando una amistad de años por un proyecto. Dice, ¿realmente vale la pena? Ya sé que los proyectos son importantes, pero la amistad lo es más, ¿no? Al final estamos aquí para eso, ¿no? Para. para exacto, para cuidarnos unos a otros. Y oye, tu amigo no, no puedes fallarle, ¿no? Así que dice mucho también de vosotros, aparte de, de eso, de. Porque si ya siempre os pasa que hay esta inercia positiva en las relaciones que tenéis profesionales, pues eso es mucha muestra de cómo actuáis, ¿no? Y eso es importantísimo. Os iba a preguntar el momento este de decir, vamos a hacer plaques, ya sé que no es así, ¿no? Pero quiero decir, ya tenéis como una idea en la cabeza y, y entonces eh, se juntó todo ¿O, o fue un momento que estabais tomando algo o cómo fue exactamente el momento plaques, ¿no? Es decir, tenemos que hacer esto, tenemos que revolucionar el mundo del futbolín, ¿no? Por llamarlo de alguna, modo, de alguna forma, bueno, o definirlo vosotros mejor, ¿no? Bueno, fue, fue paso a paso. O sea, realmente, como decía Jordi, le, le, le comenté lo del tema del vídeo. Le dije que sí, bueno, que sí, que sí veía viable hacer un juego parecido a eso, pero con las reglas de fútbol, que es un deporte que nos motiva y, y bueno, claro. queríamos hacer algo distinto y guay, ¿no? Entonces él, que es más de producto, más manitas y demás, pues desde el primer momento me dijo que sí. Él lo veía incluso más claro que yo, ¿eh? O sea, yo, yo solo se comenté un poco por. Bueno, a, a ver, ver qué pasa, decía. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí. sí. Pero, porque, pero porque comentábamos muchas, o sea, teníamos muchas de ir comentando, y ¿eh? mira, Bien. y hacer esto, y hacerlo otro, muchas, no era la primera. Sí, exacto. Y bueno, y a partir de ahí es que fue sobre la marcha, ¿eh? empezamos comprando eh, material para fabricar las primeras muestras, eh, abrimos una cuenta de Instagram como para ir a y un poquito el proceso y los primeros prototipos y demás, y todo fue sobre la marcha. Y cada uno seguía su, su camino en, en la empresa, obviamente, con la idea de que si cogía ritmo, pues <risa> había que tomar decisiones, pero mm. poco a poco, validando el producto, súper importante, porque luego hay gente que se tira a la piscina con, con, con rondas de inversión con la familia o con todos exacto, sus ahorros para montar una app sin haber testeado el mercado. Igual el mercado te dice, pues, o no me gusta o sí que me gusta, pero esto no sirve de nada. Entonces, Totalmente. Entonces, lo digo súper importante fines de semana íbamos a torneos de fútbol, que no, que, no, que no trabajábamos. Y por las tardes, cuando salíamos del trabajo, pues a, a, a echarle horas. Sí. A echarle y horas, al final, sí. Bueno, por, por suerte, traccionó rápido el, o sea, la idea y el proyecto. Y nada, en, en pocos meses ya, desde que empezó la idea hasta que dejamos el trabajo, pasó muy poco tiempo, pasó un verano. Mm. Sí. Lo, vimos si claro, es... sí, lo vimos claro, éramos jóvenes, teníamos ahorros en ese momento y, mm. y dijimos, bueno, pues… Ahora nunca. Total. Totalmente. Y una cosa muy importante que habéis mencionado, que esto se lo digo mucho a mis clientes y hay veces que hay mucha gente que le cuesta, el saber abrirse a las redes sociales en el momento del prototipado, ¿no? Que mucha gente eso no, no lo hace o lo deja para más adelante o le da miedo. Y en ese sentido creo que habéis emprendido correctamente conforme a los tiempos que vivimos, ¿no? Decir, oye, yo ya estoy haciendo algo, pues enséñalo, ábrete al mundo porque eso es lo que te va a dar visibilidad. Si te quedas encerrado en tu taller hasta que tengas el prototipo perfecto eso no es historia que contar y vosotros sois muy buenos en storytelling explicáis muy bien vuestra historia tenéis una comunidad de gente, los plakers ¿no? y las plackers que ostras están viviéndolo con vosotros cada día ¿no? y eso es súper importante o sea, y una cosa muy importante que has dicho que hay gente que se queda en casa hasta que tenga el, el prototipo perfecto y al final el prototipo perfecto justamente te lo da el usuario o sea, claro. te, te... Ups, nuestros plakers al principio eran sin porterías también es verdad que eran prototipos que hacíamos caseros, pero no vimos como la esencia de que la portería tenía que estar sí o sí. Y luego pues, hicimos prototipos más previos y dijimos que tiene que estar, vamos, sí o sí, le da un toque muy bonito, la verdad. Es que al final el producto perfecto nunca existe, nunca lo vas a lanzar, sí, porque va. siempre puedes mejorar algo. Pero vamos, si, si siempre estás esperando a mejorarlo, es que no lo acabas lanzando nunca. Sí, directamente. Yo lo que hago muchas veces es poner símiles de empresas que existen muy potentes. O sea, Apple mismo comete errores en sus productos. Nintendo también, un montón de marcas que todos amamos y tenemos en nuestras casas, cometen errores. Y dices, ¿cómo puede ser? Pues porque es normal, errar es humano, te puedes equivocar y cada innovación que tú propones siempre hay cosas y variables que puede ser que no controles, ¿no? O sea, es que es obvio. Y lo que decís al final es recibir feedback y según lo que dice el usuario, mejorar y acabar de ajustarlo todo, ¿no? Claro, totalmente. No Tú, te exacto te que el, el, el usuario y el, y el potencial. Que al final, por mucho que, que a ti te guste, no significa que al mercado te guste. Exacto. Y en ese sentido, eh, ¿cuándo decidís eh, embarcaros en el crowdfunding y por qué? Lo digo porque hay muchas formas de lanzar un proyecto y vosotros en el fondo ya estabais en una dinámica que igual podríais haber dicho, pues venga, vamos a poner una web, Invertimos en marketing online, vamos a las tiendas, intentamos moverlo y esto seguramente hubiera, hubiera ido adelante y hubiera tirado. Eh, el momento de decir, oye, creo que debemos ir por aquí y, y el crowdfunding es una estrategia interesante. ¿Cuándo fue? O sea, ¿por, ¿Por qué motivo fue y cuándo fue? Bueno, fue... Eh, acabó el verano, vendimos 300 unidades de, de productivos que teníamos nosotros a mano y vimos que estaba muy bien, pero eso no era un producto final para colocar en el mercado. Entonces dijimos, vale, hay que buscar un fabricante. Un fabricante te exige unas unidades mínimas, que en nuestro caso eran 1.000, y eso tiene un coste que dijimos, vale, lo podríamos afrontar, pero pues es que es muy arriesgado. Entonces, claro. vimos en el crowdfunding la posibilidad de financiarnos, pero sobre todo validarlo <coughs> frente a un mercado de verdad, con un producto definitivo al precio al que lo queríamos vender y ver. Entonces, era matar dos pájaros de un tiro. Eh, mm. Si funcionaba, si a la gente le gustaba, y además nos servía para, para financiar esa fabricación. Básicamente, por dinero y por validación. Y por validación. Eh, y eso, los... sí. eso para mí, que, que me dedico a eso, lo veo. Ya os lo dije cuando nos conocimos, ¿no? Es que creo que es importantísimo vuestro ejemplo, porque aquí en España nos cuesta mucho ver esa segunda pata, la pata de validación, ¿no? A la gente le sigue, pensa sigue pensando que crowdfunding es pedir dinero a la gente, ¿no? Y claro. para nada. Y de hecho, lo habéis demostrado sobradamente, ¿no? Y en ese ciclo tan fructífero que habéis cerrado en crowdfunding con tres campañas cuáles son los, los, los aprendizajes, fracasos, éxitos, eh, si queréis podéis ir por campaña o como lo, vera, lo veáis, ¿no? para un poco resumirlo y que la gente vea que habéis aprendido o compartir lo que podáis, vaya, de, con la gente, ¿no? Ah, para mí un, un aprendizaje general, no, no de una campaña en concreto, es que, que no te puedes meter en algo sin, sin saber o sin conocer, mm, mm. Eh, en el caso es súper claro, eh, la primera campaña de crowdfunding, con toda la ilusión del mundo… <risa> nos pensamos que, vamos, que éramos aquí unos, unos cracks y nos pegamos, entre comillas, una hostia, pues porque, porque realmente pensábamos que era poner el producto en, la, en Kickstarter y que llegarían las ventas solas. Y bueno, y ahí fue cuando te enviamos un email en plan, socorro, ¿qué está pasando? Y, y bueno, básicamente era eso, no nos habíamos formado lo suficiente. Y al menos bueno, tuvimos la humildad de reconocerlo y y bueno, acabó la campaña y nos formamos como locos con, con todos tus cursos, que los hicimos todos, sí, todos sí. y como locos empapándonos para, para bueno, pues, confiamos en, en, el, en el juego, en el, el producto. Es que era eso, o sea, el producto sí. era una ejecución mal hecha, entonces, lo que dice Arix, ¿no? ¿Qué es mejor que contactar con un profesional? Te contactamos, nos formamos, hicimos unas cuantas consultorías contigo y de la primera a la segunda, pues, aprendimos, pues, Todas, todas las normas que tú tienes, que, que si la curva, en qué momento tienes que impactar al usuario, la importancia de la pre-campaña, que eso para nosotros es un talismán, o sea, es... Nos sí. o sea, no, no, no lo metiste en la cabeza desde el primer momento y, y vamos, nos quedó grabado a fuego. Sí, total. Y, y es eso, es, es conocer, la, conocer a lo que te vas a enfrentar, pero con exactitud. Igual que si montas un e-commerce, no vas a montar una web y, y te van a entrar a las ventas. Eso es un diferente, tiene muchas cosas en común. Pero también te tienes que formar. Entonces, hay que saber. Y la importancia, bueno, también de, la, de las consultorías, que esto nunca lo comentamos, pero realmente, si no te hubiéramos contactado, si no hubiéramos hecho un primer mail para, para decirte, oye Valentín, eh, ¿cómo podemos arreglar esto? ¿Sabes? Al final, la gente dice, hostia, qué cara es esta consultoría. Caro no. O sea, realmente, lo que te puede, te puede cambiar la vida. ¿Sabes? O sea. Del mismo modo que si yo, por ejemplo, tengo que montar un proyecto. De 0 a 100 contactaré con vosotros porque sabéis toda la parte ingeniería, toda la parte de, por ejemplo, desarrollo de proyecto, envíos, un montón de know-how que tenéis muy específico, que puede ser muy interesante para cualquier persona, por ejemplo, que quiera montar un juego de mesa, eh, tenéis un valor en un know-how bestial, ¿no? Y en ese sentido creo que, primero, aplaudir vuestra humildad porque... Todos tenemos que ser humildes y saber de lo que podemos y no podemos hablar y de lo que podemos aprender, ¿no? Y a partir de ahí decir, oye, voy a formar y voy a cambiar. Que mucha, mucha, mucha gente, pero mucha, le da la culpa a la herramienta que digo yo, ¿no? Es, el crowdfunding no vale para nada, Kickstarter es una porquería, a ver, Kami es una... Pero dices, ¿pero por qué? Si, si, si hay casos que tienen éxito, intenta comprender cómo lo consiguen. No, no, no te centres en que tú has fracasado y que por eso el mundo está contra ti, ¿no? Y vaya, y demostrasteis una entereza bestial, porque mucha gente hubiera dicho, bueno, pues paso del crowdfunding. Y lo visteis claro, y seguisteis viéndolo claro, que eso es muy grande, porque de hecho, creadores españoles que lleven tres campañas seguidas, hay poquísimos, poquísimos. Estamos ahí, los que más llevarán igual llevarán seis, pero vamos, los que llevan más de una deben ser tan pocos dentro del porcentaje total de creadores que han lanzado campaña que ni os imagináis. ¿no? Y esto es súper bueno porque es lo que la gente tiene que ver, que esto es una herramienta, una manera de hacer, que luego lo puedes hacer en tu web, lo puedes hacer en una plataforma, lo puedes hacer con tu comunidad, incluso en un grupo cerrado de Facebook. Es que el crowdfunding está en todas partes, es la manera de, de, de trabajar. ¿no? Y en ese sentido, ¿la comunidad os ha ido dando ideas? ¿Habéis visto que la comunidad con esto del crowdfunding se ha motivado? En plan, venga, va, vamos a hacer cosas juntos. Por una barbaridad, o sea... Sobre todo en la última campaña, que, que, que es el último juego que hemos lanzado, quizás porque el primer juego, que es el de fútbol, es un poco más cerrado en cuanto a que permite innovaciones, pero el de golf sí que es como si fuera un escaléptico para que la gente entienda, sí. que son como piezas que se montan, pues gente dando unas ideas y luego las hemos aprovechado para, para implicarlas, o sea, implementarlas dentro del mismo proyecto que van a recibir ellos. Y la comunidad Kickstarter es una, una pasada. Sí, sí porque son... ahí… No, iba a decir que, que habéis, habéis pasado del, del crecer al escalar, ¿no? O sea, estáis ahora en, en un punto en el cual la última campaña ha significado eh, escalar el proyecto una barbaridad y llegar a, a gente que de entrada nos conocía. Y esto es súper importante. Y lo habéis conseguido por también vuestra constancia de seguir lanzando crowdfunding, ¿no? Y, y ahí es lo que me contabais, ¿no? Que nos contabais, vaya, que, que la comunidad de gente que está en Kickstarter motivada por lanzar proyectos, eh, también es súper activa en ese sentido, ¿no? Sí, y lo bueno también de Kickstarter, o sea, una consecuencia de, de lanzar una campaña exitosa es la, la comunidad fiel que consigues si la tu sí. proyecto, si la, bien, ¿sabes? Porque al final es gente que te está apoyando desde el principio, que te está viendo nacer y se siente parte tuyo, ¿no? Exacto. Y, y eso... No es un seguidor, es un, es un vamos, un sí, sí. Es, un, es, un, es un embajador, exacto. Sí, sí. Es, es, es un cliente, ¿no? Entonces es, es alguien que te va a comprar, que te compra y que te va a recomendar. Entonces, sí. esa persona vale pues por, por 100 seguidores. Sí. Y eso es una cosa muy fuerte. Sí, Antes de sí, entrar sí, sí. en el vídeo hablábamos de eso, ¿no? De muchos seguidores, pero vale, pero ¿cuánta gente está dispuesta a pagar por tus productos o apoyarte como suscriptor o suscriptora? Esta gente al final es tan implicada y, y te da. Lo que no te dan mil ¿no? Es una locura porque es gente que se vuelca, que, que te hace comentarios, que te ayuda a mejorar. A mí a veces me pasa, ¿no? Oye, Valentín, en esta clase, no sé qué, aquí esto está mal. Y dices, madre, o sea, se lo ha mirado todo, ha visto aquí que en el post de la clase hay una cosa y dices, ole, o sea, yo siempre lo agradezco un montón porque... Al igual, o sea, con mil artículos, al igual puedo estar a todas. O sea, es que es normal que te claro. equivoques. Y cuando ves eso, dices, guau, esta persona es oro porque me está ayudando a mejorar y porque está implicada con mi contenido y le gusta lo que hago, ¿no? Igual a vosotros, claro. Y qué bueno que, que lo habéis notado con Pitch and Plugs, que es este juego de golf, que muy buen símil, eh, rollo sky Electric, eh... Qué bueno que la gente se haya motivado, porque yo lo veo, tiene un juego bestial, valga la redundancia, ¿no? Pero dices, ostras, que puedo montar aquí circuitos y esto mola, ¿no? Y os puede dar pie también a contenidos que compartáis en redes sociales, etcétera, ¿no? Y sí. de hecho, bueno, ya tenemos en mente pues, varias, varias extensiones del, del juego, mm. porque es lo que dices, le puedes sacar un juego un jugo increíble al, al Pichaplax y al Plax también. O sea, sí. también tenemos sí. ideas para. Para ambos juegos. Al final, la cosa es ir, irlo mejorando poquito a poco. Sí, sí. Eh, como que se pueda, para que al final el, el, el cliente final tenga, tenga un mejor juego. Total. Totalmente. De hecho, con Plax, acordaos que la idea, por ejemplo, que yo la aplaudí un montón, de, de las equipaciones, de equipos legendarios y tal, esto mola un montón. Y, y era una personalización del, del juego, que oye, con, unas, con unos adhesivos podías personalizar los jugadores, ¿no? Que son como taquitos de madera, para que la gente lo entienda, ¿no? Eh, a, a nivel valores, ahora que lo de la madera materiales, reciclabilidad que esto lo tenéis súper cuidado eh, lo habéis trabajado siempre desde el principio trasladarnos un poco el porqué no porque es súper bonito que tengáis un proyecto con tantos principios básicamente o sea empezó como que queríamos sacar un juego de calidad al final el plástico pues todo el mundo lo ve como habrán plásticos y plásticos pero es obvio que no es tanta calidad entonces aparte si sí, podemos ayudar al medio ambiente ya que hay una masificación de, de cosas de plástico, más mm. calidades químicos, cada vez mm. salen más de, de químicos peligrosos que tienen que retirarse de los productos. Pues tiramos por, por esa pata, ¿no? un poco juegos de calidad, de madera, que también dan una, una esencia diferente ¿no? al, al, al jugar. Es más eh, una cosa de, que puede incluso ser de decoración, en algunos casos nos pues, han escrito clientes que lo tienen ahí abierto en, sí. en la mesita de casa, porque nos claro. gusta comprar. y a la vez es un handicap porque... La gente cuando va a comprar, como pues puedes ver, en Monopoly y al lado del Plax. Y es más caro el Plax, por ejemplo. Pero si te pones a pensar de Monopoly es cartón y plástico en, en cuanto a costes, ¿no? Y, y, y nosotros en esa parte hemos apostado fuerte y es peligroso porque lo sabemos, pero, pero ese valor lo queremos mantener. Sí, queremos hacer un Así juego es, ¿sí? en el... distinto, distinto al, mm. al tradicional y sobre todo duradero. No, sí, sí. tú compras un plax y sabes que si lo cuidas bien te va a durar toda la vida. total Y esto al final repercute positivamente en todo, en nuestro planeta. Y otra cosa importante, los peques o yo qué sé, cualquier persona que se ponga una pieza de plax en la boca, pues sabe que esto puede pasar, pues que sabe que, que no le va a hacer daño. ¿no? Tenemos a veces juguetes y esto, cuando estás, por ejemplo, como nosotros en casa, ¿no? que tenemos un peque de dos y medio te das cuenta de esas cosas y dices oye qué plástico está entrando en casa cómo me puede afectar o cómo puede afectar a nuestra vida ¿no? así que bravo por vosotros y el posicionamiento en precios perfectamente correcto porque al final queremos eso y debemos perseguir eso productos duraderos que sean de calidad y, y pagar por ello porque al final nos va muchas cosas en, en esa jugada no digamos pues es, hay un paralelismo un poco con la comida no el, el, claro el compra la comida pues, de, de marca blanca como quien dice no o quien sí. se va a kilómetro cero, a comprar comida gourmet, pues obviamente el protagonismo pues es mucho mejor, pero tiene un precio. Totalmente, totalmente. Claro. Y bueno, contarnos un poco siguientes pasos, ya para ir acabando y no robaros más tiempo tampoco. Siguientes pasos, ideas que tengáis, lo que podáis contar vaya, pero bueno, un poco, ¿cuál es el futuro que veis para, para Plax? Eh, bueno, la idea es sacar un tercer juego, pero de momento no tenemos ni fecha establecida, ni, ni idea muy, muy definida. Sí que tenemos algunas, algunas ideas de juegos, pero no hay nada definido. Al final somos dos en la empresa. Eh, bueno, ya, ya sabes cómo va esto. Eh, sí, nos ha sí. multiplicado el trabajo. Exacto. Por suerte, por suerte ¿vale? eh, bueno, la, la última campaña fue pues, demasiado bien ¿no? para, Super para bien. lo que pensado. Y eso significa pues, bueno, que la carga de trabajo también se ha multiplicado. Pero, pero bueno, eh, tenemos eso. Eh, los próximos meses pues, también tenemos la idea de sacar nuevas más extensiones, no expansiones para los juegos que tenemos. Esto ¿no? es genial. Claro, es lo que decíamos, el de Golf tiene mucho juego en, en expansiones y tenemos claro. muchísimas ideas que son más rápidas de ejecutar en, en, en buena calidad porque al final desde el juego no lo queremos lanzar por obligación, tiene que ser un juego que cumpla los estándares que desde Plax siempre pedimos para nuestros juegos. Entonces, claro. sacar por el no lo vamos a hacer. Claro, aunque hay un... en la balanza, ¿no? De un equilibrio. los dos ¿no? no tienes, que realmente son dos juegos que, vamos, que que pensamos que son dos juegos pues originales, que están muy bien, que a la gente les gusta, y que se les puede sacar más jugo. Entonces, mm -hmm. o les más jugo a estos, o te metes en un tercer juego, que la verdad eh, lo vamos a hacer, no sabemos cuándo, pero vamos, implica, no sé, una carga de trabajo mucho, mucho, mucho más elevada que, que sacar una, una simple extensión, ¿no? De... Total. O sea, listo, que sacar un juego... Uf. Sí. Sí, es como montar una empresa nueva, es casi es montar una empresa nueva, totalmente, sí, sí, sí. Yo creo que hacéis muy sí, sí. bien y, y llegará el momento, al final lo veréis claro, y, y será el momento de pegar ese salto al tercer juego, ¿no? Pero de entrada, con expansiones podéis ir fantásticamente bien, sin duda. Eso, en fin en Sí, dime, dime. Ah, no. Bueno, que, que en cuanto a juegos, sí, la idea es tercero, pero también nos queda muchísimo trabajo con los juegos que tenemos, entrar en conectos que nos están pidiendo tiendas de clubes de fútbol que están interesadas en, en, en tener el juego, que ya estamos montando escaparates. Sí. Bueno, obviamente no lo hemos explotado 100% los juegos que tenemos y estamos en ellos Claro, es explotarlo a nivel de producto, pero también a, a nivel de, de comercializarlo, ¿no? De, de llegar a más gente, de llegar a más sí. países, eh, a colegios, a clubes de fútbol, a jugueterías. Es que, claro, eh, hay tanto, tanto potencial por, por explotar que, que al final tienes que valorar un poco. Total, y, y un poco saber cuándo eh, el ciclo de vida del producto te está pidiendo esa, ese salto evolutivo y cuándo es mejor esperar y dedicarte a profundizar en cada uno de los juegos que tenéis abiertos, ¿no? Porque como bien decís, mientras haya oportunidades hay que seguir profundizando y, y haciendo marca, ¿no? Y eso repercute en positivo al, final, al salto que haréis. En nuestra comunidad, como es lógico, es exigente y el tercer bien. juego que va a un tercer juego que esté... En plan, a que sea, feten, ¿no? Claro. Sí, sí. Entonces, vamos, esto, este juego no puede salir de un día para otro, tampoco. Exacto, exacto. Sí, sí. Entonces, tomároslo con calma, claro. yo siempre digo lo mismo. Esto es como Nintendo, cuando va a sacar un Zelda, yo tomároslo con calma. Si tardáis 10 años, tardad 10 años, porque lo que queremos es que esté muy bien, ¿no? Pues esto es igual, o sea. La comunidad os debe estar diciendo, oye, con calma y hacedlo bien y ya está. Y de momento yo sigo disfrutando, ¿no? Y con expansiones, claro, pues, también pasa igual claro. con los juegos, ¿no? Los DLC. Con expansiones vas, vas viviendo de los juegos que ya tienes, ¿no? En plan, oye, ahora me compro esto, ahora lo otro, ¿no? Es chulo también. Claro, claro, claro. sí, sí. Y al final sí, el cliente bueno. que ha comprado ya el juego, eh, si vamos sacando cositas nuevas de ese juego, también te lo agradece. Porque Total. al final es pues, un poco más de más de, de dinamismo al juego que ya tiene, ¿no? Sí, sí. Ah. sí, sí. Lo mantienes vivo, al final. Mantienes viva la comunidad, la comunicación con esta persona sí, claro. y encima el juego lo mantienes vivo también. Es brutal, sí, sí, sí. Genial. Bueno, ¿dónde os podemos encontrar? O sea, detálanos un poco. Yo igualmente dejaré en la descripción del vídeo todos los enlaces, pero bueno, para que la gente lo escuche de vuestra voz. Bueno, poniendo Plax, p l 2 k s en Google, estamos en Instagram, estamos en YouTube, en LinkedIn, en web. ahora estamos entrando en Amazon. O sea, que no nos encuentres porque no quiere. Pero Exacto, directamente, ¿no? con 2K, sobre todo y a partir de ahí pues en sí, nuestra web plax.com exacto lógicamente ahí. y nuestras redes sociales todas son plax con doble k que esto está súper bien buen buen naming y también buena estrategia de ese nombre poderlo replicar en todas las redes no súper importante pues nada mil gracias de verdad por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones sí, y ofrece. por vuestra amabilidad y nada nos seguimos viendo como siempre nosotros estamos ahí conectados muchas gracias <risa> y nada eh, a por el tercero cuando sea <risa> gracias Genial. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Chao. ¿Qué os ha parecido la entrevista? ¿Os ha gustado ¿verdad? Es muy importante que si os gusta me deis like a este vídeo y también me dejéis lo que queráis en los comentarios para que así yo vea un poquito lo que os gusta y a partir de ahí vaya creando contenido relacionado. Así que por favor espero vuestro feedback. Y también muy importante, si os gusta este contenido no podéis olvidar suscribiros al canal y también darle a la campanita para que se os notifique en YouTube de cada nuevo vídeo que lanzamos un montón cada semana para que aprendáis claves para lanzar vuestros propios proyectos. Y muy importante que no os se me olvide. Si queréis tener muchos más recursos, no olvidéis acceder a banaco.com donde también podemos comentar la jugada y tendréis un montón de tutoriales, también contenido exclusivo para suscriptores y suscriptoras premium de la web, y por supuesto, todo el contenido de mis consultorías de crowdfunding. Gracias por estar ahí al otro lado y nos vemos en el siguiente vídeo.